Señores, en las bullas del día, en el fin de semana, eh, las redes sociales, fue un boom. Las declaraciones de un video que hizo Don Omar, él mismo se grabó. Así es que las personas le preguntaran, eh, pre pre preguntas que usted nunca había preguntado, eh, que nunca se le había preguntado a Don Omar. Gente que tenían sus dudas de cosas que querían saber de, de Don Omar, que todo el mundo sabe. Yo creo que yo hubiera sido Omar y hubiera hecho una serie, estilo Luis Miguel. Y ¿Y como, ¿sí? como Niki sí, Exacto. Sí, por pues, sí. ejemplo como... No, Nicky Yan tenía tanto... ¿Cómo te explico? Porque lo que Nicky Yan fue un, fue muy bueno por el retorno que tuvo de vida. Sí, sí. Pero de Luis Miguel había por una nebulosa. Background. De Luis Miguel había una nebulosa. Tú sabes que nadie... Se entraba difícil, de su vida. Sí. Era difícil sabes, llegar a Luis Miguel. Y Don Omar creo que se ha mantenido de esa misma forma porque hay muchas cosas que muchas personas se preguntan. Porque Don Omar no es muy difícil de dar entrevistas. Es de poco dar entrevistas. Es uno de los raperos... De poca controversia. De poca co bueno, ha tenido controversia bueno, fuertes. Muy poca, ¿sí? Pero esa controversia fuerte que él ha tenido... Ha sido en el ámbito de su... No, no, no, bueno, no han sido personales. Que no, sino que muchas personas se han quedado con la duda. Por ejemplo, primera eh, de las preguntas que yo anoté de las cosas eh, importantes que él dijo, una fue lo que muchas personas dicen, ¿por qué Don Omar no tira perdón, mucha música? ¿Por qué no hace más videos? Él explicó... Que él tiene un contrato con una disquera y esa disquera por cada CD él gana un dólar solamente. ¿Por cada CD él gana un dólar? Él un dólar. O sea, el CD completo. Él por Cada CD que se venden, supuestamente, él gana un dólar. O sea, que él dice que tiene un acuerdo que en su momento tenía un valor, pero él dice que ya en este momento... Ya, ya no. como ha cambiado el negocio Exacto, No el tiene trabajo. un valor igual Y él dice que lo han limitado Ya no puede hacer tantas colaboraciones Por esa razón no ha podido eh, desarrollarse como artista eh, Muchas personas decían Bueno, a Yankee le pasó, le llevó la milla Pero también hay que analizar eso Desde, la pun desde el punto de vista de él Porque cuando tú tienes un contrato con una multinacional Que en este caso él le explicó que era Universal eh, ya él no podía hacer ese tipo de, de cosas que mucho el público lo pedía, que lo exigía y pedían a Don Omar. Me acuerdo que salió ese CD Last Don 2 y hay muchas canciones como La Guaya, como la de Ari Yankee, muchas canciones de tema bueno que no se le hizo video, o sea, no se le hizo promoción. Porque lamentablemente, eh, en ese sentido, Don Omar eh, parece ser... Que no, cum no cumplía, no cumplió con la izquierda y la izquierda hacía lo que ellos entendían, porque tienen el nombre amarrado a Don Omar. Pero de lo más interesante de lo que don Omar dijo era que hubo, siempre se creó una historia ficticia o ahí entre don Omar y Héctor Fave Todos saben que don Omar, para mí, yo lo conocí por Héctor Elfade cuando lo presentó en un en DJ Dicky, eh, de esa canción llamada Mama, eh, donde don Omar es presentado. Eh, por por esto el, el padre, por este el, el bambino en ese momento, y después de ahí es que uno comienza a conocer a Don Omar. Cuando salió de niña, dice mi mujer, amo de colegio, baila morena, fue quien compuso en el mismo video, lo dice de decidí la reconquista. Y, en ese, y él y dice, pero ¿qué pasó? Don Omar y Héctor y, y, y el, el padre se hicieron enemigos. Tanto al punto que muchas personas pensaron que Víctor don Omar se fue de Puerto Rico por problemas con... O sea, que esto tenía problemas con, con bandas. O sea, esto era un tipo fuerte, un tipo que, que controlaba la calle. Y que se creó esa controversia que por qué don Omar salió. Vamos a ver el cortecito donde don Omar explica esa parte. Eh, donde él explica su versión de los hechos. Todo lo que necesita para que estas personas lo encierran por 15 años de su vida. Aparentemente... Viendo eh, que hicieron algunos cortecitos los muchachos, que yo anoté algunas cosas. Primero, Omar explicó que él salió de Puerto Rico porque, usted no sé si se acuerda de la canción yo, eh, Bandolero, ¿se acuerda de la canción Bandolero, donde uh -huh. él, él cayó preso? por cuestiones de drogas, esa vez, eh, en su mejor momento de su carrera, y salió liberado, pero, según Don Omar, el juez le dijo que saliera de Puerto Rico porque parece ser que las autoridades estaban para él. O sea, que si él no se hubiera ido de Puerto Rico, hubiera tenido un problema serio. Esa es una de las razones, que no fue por Héctor. Y la otra razón que él dice, que tuvo confrontaciones con Héctor Fáez, dice que Héctor le faltó el respeto a la madre de Don Omar que estaba en un avión, parece que le dijo mira al hijo tuyo le vamos a hacer esto pero que a don Omar nunca le hicieron nada entonces eso es se, que se, se, se volvió una rivalidad una controversia sumamente fuerte yo eh, me seguí esa guerra, me gustó la guerra de verdad, sin duda pues a mí me encanta ese, ese estilo de música lirical, pero si eso fue así como dice don Omar eh, que esto le faltó el respeto a pesar de que esto era hace poco Liz le pidió perdón, o sea que él es cristiano y él es cristiano pero si fue así, creo que hay cosas que uno tiene que... Yo creo que Don Omar ha ten, no ha tenido mucha suerte, en el sentido de que no le ha ido tan bien. Tuvo problemas con su pareja, con Jackie, Jackie Guerrido. Guerrido. Tuvo problemas de, de, de, en ese momento de... De artistas que se le fueron. O sea, acuérdense que Farruco y Kendo también se le fueron. Tuvo problemas con Dari Yankee en el concierto. O sea, él no ha tenido mucha suerte. O sea, ha tenido muchas confrontaciones mm -hmm. con muchas personas. Ha tenido... Muchas personas dicen que no. Dari Yankee dijo que él no vuelve a hacer un negocio con Don Omar. Como persona, como amigo, él lo valora. Pero como negocio, él no vuelve a hacer... Al, al parecer, cosas. Don Omar tiene malas actitudes. Tiene malas actitudes. Él siento que, aunque él lo arregló, pero la, lo que vi de la, de la entrevista completa se vio muy justificada. Miren qué pasa. Muy modo víctima. Exacto, modo víctima. ¿Qué pasa? Yo he entrevistado artistas y todos los artistas van a dar una versión como ellos entiendan. O sea, yo he entrevistado a artistas, por ejemplo, me tocó una vez entrevistar a... Creo que fue a esta, niña, a esta niña, una mujer vieja allá, a Yadira, a Yadira Morel, que se llama, la de inmigración. Sí, Yadira Morel. Y yo le hago una pregunta que ella no se sintió cómoda, pero yo le hice una pregunta porque yo no puedo tratar de hacer una entrevista acomodada a ti. Si no, no yo tengo que tratar. Entonces, Don Omar hizo algo muy acomodado a él. Si un periodista lo cuestiona a él y le hace varias preguntas de algunas cosas puntuales que él dijo, él... No hubiera, dicho, no hubiera sido tan cómodo esa respuesta que dio. Estuvo muy bien mercadeada, le dio un repunte ahora bien porque todo el mundo está hablando de él. Pero todo el mundo sabe que lamentablemente, eh, cuando tú haces un, una, forma, una forma de entrevistar para, a tu conveniencia, tú no estás diciendo no estás diciendo todo como, como en sí pasó, porque nadie te cuestiona. O no estás haciendo, exacto, no está haciendo realmente eso. Claro, sincero. entonces... Eh, está bien por él, él no da entrevista Ahora si él da una entrevista a una persona Que trabaja el periodismo eh, De manera honesta y seria Lo que hace es que le hace Las preguntas fuertes del lugar <música>